En este país. Seguimos ahí con el listín, señor director, brevemente. Eh, dice la Procuradora General de la República que los que dirigían la Cámara de Cuentas estaban actuando como delincuentes. Señora Procuradora, y que usted espera para procesarlo. Porque si aquellos que están llamados a administrar las cosas públicas y que su declaración da fe pública, pues entonces, ¿qué pasó ahí? Usted sabe si sí, uno está haciendo nada. ¿Mm? Digo yo. Seguimos, señor director, ahí, y busque ahí eh, en la portada, pues, eh, el adiós que se le dio pues a, a Marcio Los Magiolos. Eh, le rindieron pues un, un importante, un importante homenaje. Y bueno. Pues primera vez le hacen le hacen justicia. Y vamos a poner aquí, señor director, para que de la obra que traje, una de ellas, el jefe iba descalzo. Y este, este testimonio que tiene una foto real de Trujillo cuando en el de la basura, en un vertedero, pues un hombre se encuentra las botas del jefe y todo el mundo eh, sabe los, los recuentos y miren esta foto real de trujillo cuando yo dije que se enganchó de ser de paso de ser gavillero y ladrón a, a formar parte de, de, de, ese, de ese ejército invasor y ustedes saben que más adelante eh, a él se debe por pues, la fundación de la policía un, un 6 de marzo del año 1936 ¿Mm? Y todo el mundo sabe eh, el, el, el relato, uno de los relatos. Es bueno que ustedes, pues, se busquen este. se traer esas. Esa, esa, acerca a las botas para que se vea que ese es el, el origen del relato. Acerca a las botas. Esas botas fue la que el señor Porfirio Díaz encontró. Y que eso le valió la anécdota en el, en el vertedero, las botas después, para que ustedes vean que nada sirve ni vale cuando una figura como esa que llegó a dominar eh, República Dominicana, y aquí está el escritor eh, Marcio de los Magiolo, nacido pues, en Santo Domingo en el 36. Y ahí hace una breve reseña de él cuando en el 57 publica su primer libro titulado El sol y las cosas, eran unos poemas, ya en 1960 su novela El buen ladrón, haciendo pues, alusión a, a, a aquel que... Pues eh, estuvo y se ganó la gloria, pero hace un relato sobre el sufrimiento de la humanidad, que junto con su novela de Judas, que obtuvo en el 62 el Premio Nacional de Novela, pues este hombre que obtuvo varias veces ese Premio Nacional, eh, por ejemplo, su biografía difusa de Sombra Castañeda en el 81, Materia Prima en el 90, Ritos de Cabaret en el 91, y en el 961 obtuvo el Premio Nacional de Cuento con la fértil agonía del amor pues en total el autor publicó unos 15 textos, novelas relatos y varios libros de crítica y ensayo ¿no? así que esto es parte de, de su producción le quise traer dos y este en el 99 la editora Cole pues, publicó esa novela que le traje que es esta Uña y carne y las anécdotas de él y sus memorias, las famosas memorias de la virilidad de Trujillo y sus anturillas Y ya para el 2000, la antología de cuentos para otros milenios. Y esta, que es parte de, de toda esa historiografía, miren, la costumbre de poner al presidente endiosada por Trujillo, desde ese entonces siempre ponen la fotografía del presidente detrás del jefe, iba descalzo. Muy bien. Entonces, señor director, vamos a cumplir el compromiso de publicidad. Venimos con el primer tema, la interacción y las noticias. No se nos muevan de ahí.